El martes 13 de septiembre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce Catacora, presentará la segunda edición del libro El Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, que en su capítulo 2 realiza una breve explicación de la concepción teórica del viejo modelo neoliberal, lo cual permitirá entender el diagnóstico y la necesidad de la formulación del nuevo modelo. En el capítulo 3 se efectúa una explicación de las bases, principios y funcionamiento del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo. Finalmente, en el capítulo 4, se hace referencia a una breve evaluación de los resultados que trajo la implementación del nuevo modelo en Bolivia desde el 2006, en el cual se repasan los resultados económicos, pero fundamentalmente los resultados sociales del modelo desde el 2006 al 2014. Los resultados del nuevo modelo han sido positivamente reconocidos por organismos internacionales como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, revistas especializadas y medios de comunicación de otros países han resaltado los cambios estructurales que vive nuestra Bolivia. La presentación del libro se realizará a las 20 horas en el Auditorio Yimani del campo ferial Chuquiagomarca.